Hola cómo están pues, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en realidad que están viendo este video tutorial Mi nombre es Alex Gilex y nuevamente vengo a enseñarles cómo obtener su código de CCI o cuenta interbancaria de BCP Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la, en la descripción, estoy dejando el enlace para que ustedes puedan entrar Vamos a ver cómo se hace, entramos aquí en el enlace Bueno, ok esto es, este es más seguro, esto es más seguro, en lo han actualizado muchísimo que en el otro video anterior que, que ya creamos. Bueno, por eso es que vengo a enseñarles otro video, otro método. Vamos a saltar publicidad, acá le damos a saltar publicidad. Esta vez les voy, les voy a explicar más específico para que ustedes me entiendan más porque tenía algunos comentarios, saben, de los comentarios se aprende. Y bueno, y para ello quiero compartir con ustedes lo más específico. Posible, posible lo más entendible bueno le damos acá en permitir esto es más seguro eh, acá estamos una vez que estamos dentro de dentro de en el, en, si si ustedes se pudieron ver en el en el video anterior está otro enlace diferente que se busca en la página pero esta vez BCP creó una página directamente dentro de BCP para poder consultar y tener más seguridad en primer lugar amigos este video es para las personas que no conocen, no saben qué es ese y no saben qué es un código interbancario de BCP, para ustedes. Porque hay muchas personas que a veces dicen, pero tú lo tardas mucho el video que le hiciste? y es que estaba solamente dos minutos. ¿Por qué lo tardas? porque lo tarda mucho? Que ¿Era porque lo hago más rápido? Bueno amigos, a la persona que no le gusta no hay problema, Les entendemos. Si ustedes saben, ya si ustedes conocen de eso, ya haganlo más rápido. Pero la persona que esto es para la persona que no conocen. Por eso se trata de compartir información a cada uno de ustedes miren muchas personas me preguntaron y me dicen algunos números de, su, de, su, de su números de cuenta de bsp algunos tienen 13 dígitos 14 16 y bueno ese es el motivo a lo que yo les quería explicar la razón de este es una razón única bueno Entrando acá es más específico que en el otro video que les enseñé, porque en otro video este, no, no está tan, tan exacto, no expliqué tan rápido, simplemente les dije entran acá y entran acá, pero miren lo primero que tenemos que hacer acá es saber qué tipo de tarjeta utilizas, porque BSP tiene diferentes tipos de tarjeta. ¿Ya? Por eso acá dice tipo de tarjeta. Cada uno de nosotros sabemos qué tipo de tarjeta tenemos, pero que sea de la compañía de BCP, porque es, este video es especialmente para obtener nuestro código de CCI de cuenta interprecaria de BCP, no de otro banco. ¿ya? Así que vamos a entrar a todas las personas que están dentro de BCP. Bueno, cada uno sabemos como les digo qué tarjeta tenemos. Por ejemplo, tipo de tarjeta. Las personas que tienen cuenta corriente, su número de su número, su número es. Su número de cuenta es de 13 dígitos, ¿ya? Por ejemplo, este es cuenta corriente. Ahí, cuenta corriente es de 13 dígitos. Y acá tiene 14 porque este es cuenta, cuenta de ahorros. las de cuenta corriente es de 13 dígitos, ¿ya? De 13 dígitos no más. Así que, por ejemplo, si ustedes colocan acá, colocan acá por decir cuenta, cor, cuenta de ahorros, cuenta, le colocan su número de cuenta de ahorros y arriba le colocan cuenta corriente. Y le dan en consultar, les va, no les va a aceptar por esa razón es mejor que sepan qué cuenta están utilizando qué tipo de tarjeta ya cuenta corriente si tienen algunos tienen en, en bcp tienen dos cuentas corriente y tienen ahorros en una sola tarjeta bueno por eso ustedes vean de cuál quieren sacar de, de, de cuál es el que les conviene en ahorros es cuando te pueden hacer un depósito y no te cobran comisiones, en, en, en cuenta corriente, si cuando tú utilizas cuenta corriente tienes que pagar un tanto por ciento ABCP por, por utilizar esa cuenta, ok, bueno, si tienes cuenta corriente no hay ningún problema, le colocas cuenta corriente y acá abajo colocas tu número, tu número de cuenta, pero que sea corriente que sea corriente, no ahorros, y si tienes ahorros, pues entras acá ahorros y bueno, entras acá le das ahorros ya, o sea, cada, una, cada uno de ustedes sabemos qué que, que tarjeta tenemos. Y si no saben, si usted tiene la aplicación, en la aplicación también, ahí de, donde dice cuentas, ahí lo van a ver que dice corriente y ahorros. Y ustedes ese número de cuenta. Ahí en la aplicación, hay un video anteriormente que también grabé que en la aplicación lo pueden ver cómo ver su cuenta de ahorros y su cuenta corriente. Por favor, ahí pueden revisarlo. Ahí está el video. En eh, Demás videos, véanlo. Ahí está en la aplicación de, del celular, lo pueden ver también su cuenta su código interbancario de BCP, Ok. Bueno. Y, y estando en esta plataforma de acá. Lo que tienen que hacer es. Eh, dependiendo de lo que tienen. Por ejemplo. Yo tengo cuenta de ahorro. Ya. Es ahorros. Y entonces en ahorros. Mi, mi número de mí contiene. 14 dígitos. 14 dígitos. Si tiene 14 dígitos. Es ahorro. Y si tiene 13. Es corriente. Y si tiene 16. Es CTS. Ya. Ese es un número más. Son dos números más. Ya. Y le colocan acá dependiendo por eso, qué tipo de qué, qué tipo de cuenta tienen. Una vez tienen un tipo de cuenta que hacen, le dan en consultar. Una vez que le sale consultar, resultado acá, número de cuenta es el número de cuenta que ustedes lo saben. Que es el número de cuenta cuando les hacen transferencias o depósitos de BCP a BCP. Tiene un amigo que tiene BCP y les hacía a ustedes es con este número de 14 dígitos en lo que es número de cuenta de ahorros. Muy bien. Y el código interbancario, si las personas que no saben con este código es prácticamente el poder de recibir dinero de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo, estoy dejando otro video también, cómo asociarse a la cuenta de PayPal y recibir dinero de cualquier parte del mundo. Pueden, tener, pueden vender algo por internet o pueden tener algún familiar en cualquier parte del mundo, no hay ningún problema, se registran con PayPal. Y para Paypal les pide este número de cuenta interbancario, que con eso se van a registrar para que reciban dinero a través de Paypal, ya, y ya no estén ya, digamos, eh, con Western Union, metiéndose a otros, entonces como este, irse todavía de repente estás en provincia y tienes que irte todavía a la capital o al departamento, buscar un Western Union para que recibas tu dinero, no, ya no. Puedes entrar en Paypal y en Paypal te registras y recibes dinero y de ahí lo transfieres a tu a tu cuenta. Y para eso te va a pedir tu código de cuenta interbancario para que te registres. Con eso ya puedes retirar dinero. Te pueden depositar desde cualquier parte del mundo hasta un millón de soles. Hasta un millón de soles. Así es, amigos. Bueno, este video fue para explicarles un poquito más específico. Como yo les digo, yo creo videos para, para que me entiendan. Muchas personas dicen, pero muy rápido mucho tardas y tantas cosas, pues ¿no? Bueno, a todas las personas, las personas que, les sirvió, que les sirvió, si les sirvió de mucho, denle su like. Y si no les sirvió, no me entendieron, dejen su comentario, no hay ningún problema. Dejen su comentario, ahí estaré pendiente con todos ustedes. Compartan el video, eh, suscríbanse al canal, activen la campanita, que estaré subiendo más contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias a las personas que... Le están suscribiendo, están compartiendo los videos, están dejando sus comentarios. Si les sirvió de mucho, pues dejen su like y en el comentario díganme qué no entendieron o qué es lo que les falta entender. No hay ningún problema. Estaré compartiendo con ustedes o también pueden, a través de mi correo, está en la parte de abajo de la descripción, mi correo, mi, mi WhatsApp. Pueden escribirme o llamarme y consultarme directamente. Muchísimas gracias a todos. Cuídense, que Dios les proteja, les bendiga. Un abrazo para todos.